Viena, 1912. En una gran sala, un ya mayor Sigmund Freud analizaba un sueño entre una multitud de alumnos y personas interesadas en las teorías del padre del psicoanálisis. Una vez acabada la clase, casi todos los alumnos cumplían el cliché de los estudiantes y salían de la clase con cierta prisa, salvo uno al que se acercó el propio Freud y le preguntó ¿qué estás haciendo aquí? El joven, ni corto ni perezoso, le respondió lo siguiente. «Bueno, señor Freud. yo empiezo donde usted acaba. Usted se, re se reúne con la gente en el entorno artificial de su oficina. Yo me encuentro con ellos en las calles y sus casas, en sus entornos naturales. Usted analiza sus sueños. Yo les doy el coraje de volver a soñar. Usted los analiza y los rompe en dos. Yo les dejo actuar desde sus roles conflictivos y les ayudo a poner sus partes juntas de nuevo». Esta conversación no habría pasado a la historia si no fuera porque el desvergonzado joven era Jacob Ellen Moreno, el que a posteriori fuera, sería el fundador del psicodrama, pionero de la psicoterapia de grupo y uno de los padres del análisis de redes sociales. En los años 30, Jacob empezó a grabar y analizar de forma sistemática las interacciones sociales que se producían en pequeños grupos, especialmente en clases y grupos de trabajo. Para documentar estas interacciones creó los sociogramas, unos diagramas que muestran estas interacciones de forma visual, y que a día de hoy estamos acostumbrados a ver en multitud análisis de datos. Curiosamente, en esos mismos años, investigadores de áreas tan diversas como la antropología, sociología, psicología y matemáticas empezaron a trabajar de forma independiente en distintos problemas relacionados con el, el análisis de interacciones sociales. Entre todos ellos también destacaba un tal Talcott Parsons, un sociólogo que empezó a ver las acciones voluntarias a través de las lentes de los valores culturales y las estructuras sociales. Es decir, la sociedad en la que vivimos y la cultura que transpira esa sociedad restringe nuestras decisiones y en última instancia determina nuestras acciones, que hasta entonces se asumía estaban únicamente basadas en procesos psicológicos internos. En 1963, Harrison White se uniría al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard, que había fundado el propio Parsons. Como a cualquier joven profesor, a White le tocó impartir una asignatura a estudiantes universitarios. En este caso fue Introducción a las Relaciones Sociales. White odió con todas sus fuerzas esta asignatura por contener multitud de lecturas poco científicas, basadas en más bien en relatos históricos y referencias antropológicas. Y comenzó una revolución desde su forma de entender esta asignatura, que fue escalando, hasta convertirse en lo que posteriormente se denominaría la revolución de Harvard de las redes sociales. Esta revolución se basó en el uso de modelos de estructuras sociales centradas en patrones de relaciones, en lugar de atributos y actitudes de los individuos, y su impacto todavía está transformando la sociología de hoy en día. Unos 40 años después de todo esto, puede que el espíritu de Harrison se metiera dentro de un jovencísimo Mark Zuckerberg, quien desde la misma Universidad de Harvard se centró en lanzar al mercado Facebook e iniciar una nueva etapa muy masiva para el concepto de las redes sociales.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 Hoy hablamos de redes sociales y también de cómo emprender una idea con impacto mundial desde Pamplona. Y para ello entrevistamos a Javier Abrego, fundador y CEO de TweetBinder, una de las empresas de redes sociales decanas de nuestro país y un verdadero experto en el análisis de redes sociales. Con Javier repasamos su historia, llena de complicaciones y retos de los que ha sabido salir bien parado, pero que le han obligado a tomar muchísimos riesgos. Nos centramos en sus aprendizajes y también en el dulce momento que están viviendo a día de hoy después de muchos años de sacrificio. Una historia que merece la pena escuchar y que en algún momento me ha llegado a poner los pelos de puntas. Así que sin más, adelante entrevista con Javier Abrego, CEO y fundador de TweetBinder. Estamos aquí con una persona tenía ganas de, de entrevistarla porque hace no mucho nos vimos en Gijón y estuvimos hablando. Y además es un histórico del social media en España. yo le he dicho luego contar una anécdota de hace mucho tiempo con su producto, que es Javier Abrego, que es el C, fundador de TweetBinder. ¿Binder o Binder? Binder. ¿Eh? Eh, eh, muchas gracias, tío, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad me hace mucha ilusión esta, ¿eh? me hace muchísima ilusión. La ilusión mía, ya, yo ya te, te lo decía, nosotros en Gamification World Congress hace mucho tiempo usábamos como herramienta de monitorización, luego explicaremos por si alguien nos conoce, <risas> y, y, y de aquella hace muchos años ya, eres como la herramienta más molona de visualización de, de datos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es tu historia hasta que te da por montar TweetBinder? Bueno, eh, de verdad, repito lo de que me da hace mucha ilusión estar en este podcast. Lo digo totalmente en serio, porque han pasado por aquí grandes personas y me ha aficionado. Yo descubrí este podcast cuando llevabais 100 episodios, una cosa así, y en el viaje de vuelta de Gijón, ese que tú sí. en el coche, me iba conectando los podcasts. Fantástico, me gusta. Mira, yo. Eh, es que si nos remontamos a la universidad, por ejemplo, José Carlos, yo, yo estudié de Derecho. Derecho, y ya en primero Derecho me di cuenta derecho en el 97, me di cuenta que eso no era para, para mí. De hecho, tenía al lado de, en Pamplona la, la Facultad de Comunicación Audiovisual y veía todos los días ahí a la gente con sus cámaras, sus trípodes, sus cortos, sus historias y ojo, cómo me gustaría hacer ese tipo de cosas. Máxime, cuando había una asignatura en aquella época en, en comunicación que era eh, nuevos medios, que era internet, sí. telex y ventanas. Es decir, era como una cosa más, era como internet, ¿no? y te enseñaban a hacer una página web en, en front page eh, con un servidor, servidor con extensiones en front page, por supuesto. Y entonces yo digo, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer. Eh, terminé como pude la carrera de Derecho. Claro, imagínate ver todas las cámaras, todas las historias y tú con tus leyes tributarias y con tus… <risa> uf, no motivaba. Cero. ¿Qué ocurre? Que eh, yo acabo la carrera, obviamente no quiero estudiar nada de, ni hacer nada de derecho, y me fui a Estados Unidos, estuve un año allí, eh, intenté ir como jugador de fútbol. ¡Ah, ostras, no salomelas! Intenté bueno. ir como jugador de fútbol, y lo que conseguí fue irme como profesor de español. Fíjate, yo siempre busco algo en lo que soy bueno en un sitio donde la gente es mala, ¿no? Pues el fútbol o el español en Estados Unidos. Entonces, estuve allí en una universidad dando clases que me cogieron con una chiripa impresionante, pero eso es otra historia. Jugué a fútbol, por cierto. El eh, soccer, ¿no? Ahí, soccer, soccer. Porque ahí lo diferencian mucho. Sí, año 2001. Llegué el 7 de septiembre de 2001. No sabía inglés, eso también hay que decirlo, y justo se caían unas torres gemelas. Fue, fue, fue la pena y ya iba a ir por el campus, no me enteraba de nada, pero bueno, al final fue una experiencia espectacular y después de la, de la experiencia en Estados Unidos, eh, inglés, fútbol, y profesor de español, yo les ponía vídeos a los alumnos de los encierros de San Fermín y flipaban, pero flipaban. Yo, eh, lo confieso aquí, yo no he corrido el encierro en Pamplona nunca pero allí yo era el, el jefe de los esencial, claro, yo decía que corría. Los alumnos me dijeron, oye, pero ¿por qué no te vemos en las imágenes que nos estás poniendo? ¿no? Y yo, ah, es que son los ah, antiguos y tal. ¿no? Y luego, después de, de Estados Unidos, me fui a, a Donosti a hacer un máster, un, un MBA en negocios y tal, que no te voy a decir que no me gustó, pero yo creo que si lo hiciera ahora, después de haber trabajado, eh, me serviría muchísimo más. Muchísima, porque yo hice el máster para probarlo y tener una cosa más, ya tenía inglés de Estados Unidos, ahora ya, eh, y quería luego, pues eso, un máster para tener el currículum. Acaba en el año 2004 y en el año 2004 fundó mi primera empresa con mi primo, se llamaba Inmonet, la empresa, no mi primo, es Inmonet. Inmonet de qué era, esto? era un portal de anuncios clasificados enfocados únicamente en Navarra y ofrecíamos como gran cosa visitas virtuales a los inmuebles a los que íbamos entonces las inmobiliarias nos contrataban a nosotros al cabo del tiempo nos contrataban ¿eh? nos contrataban y entonces sacábamos un recorrido virtual por la casa y era una pasada una vez es que estuvo muy bien de hecho Idealista y Fotocasa no conseguían entrar en Navarra porque estábamos nosotros era una época, 2004 o 2005, en que Internet todavía tampoco era. O sea, no es como ahora, que todo el mundo buscaba por Internet. Las inmobiliarias tampoco se fiaban tanto de Internet. Entonces, verte una cara familiar, un tío de Pamplona, que ofrecía a las inmobiliarias de Pamplona un software y una historia, pues les daba confianza. De hecho, Idealista nos llamó para hacer un acuerdo y tal y cual. Sí, sí. Y me sentí un poco ofendido, porque no nos ofrecían nada guay. Nos ofrecían. Poner un banner en Idealista a cambio de que todos sus pisos, nuestros pisos, estuvieran en Idealista y viceversa. Y digo, pues yo no quiero eso. ¿De qué vas? No? De hecho, estamos únicamente centrados en Navarra. Era, fue, yo creo que fue un error muy, muy grande porque si lo hubiéramos hecho para toda España, hubiera sido mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que ya en el año 2008 eh, ya entra la crisis y la empresa iba bien. Bien me refiero que ganábamos, no sé, 6.000 euros al mes, una cosa así, que para dos chavales... Pues genial, dos eso, sueldos y vivir más o menos bien. Eso digamos. es, eso es. Cobrábamos bastante poco, pero teníamos bastante en el banco, eso sí que es verdad. Además, luego hicimos alguna operación inmobiliaria, con lo cual, bueno, claro, hacer una, una vista virtual nos, costa, nos ingresaba, a nosotros nos reportaba 60 euros. Eh, la venta de un piso te puede reportar de 3.000 a 8.000 euros. Entonces vendías un piso por lo que fuera, que estabas en el negocio y te vendías un piso casi sin querer, entonces te reportaba pues, muchísimo dinero. ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos iba también en cuanto al número de inmuebles en Navarra que un medio, que es el Diario de Navarra, eh, me quiso contratar a mí para, un, para sus clasificados. De hecho, el Diario de Navarra en aquella época, en 2008, hizo una, una unión temporal de empresas con el Heraldo Aragón. Entonces, Diario y Heraldo, que son independientes, no forman parte ni de Vocento ni de otros, ni de otros grupos, crearon este, esta UT para gestionar sus clasificados. Entonces, ficharon a un crack, que es Guzmán Garmendia, madrileño, de Pozuelo, eh, para que se fuera a Navarra. Él venía de los clasificados de Vocento y me contrataron a mí para llevar los clasificados inmobiliarios, por así decirlo. ¿no? Y, claro, fue la leche. Ahí cometí un error. Teníamos que haber vendido Inmonet al diario de Navarra. Porque, claro, al final, ¿qué te iba a contar a ti? No? Pero eh, en Inmonet yo estaba con el cliente, barría la oficina, es decir, hacías de todo. Y ya tenías ganas un poco de... de yo te digo que en el diario de Navarra tú querías un boli y una persona te bajaba bolis. Yo, eso <risa> no lo había visto nunca. Flipaba, que luego era la misma persona que compraba los dominios. Una persona espectacular, por cierto. Entonces, quiero decir que era un cambio muy fuerte y yo estuve en el diario, entre en el 2008 y en el 2008 yo me, me focalicé en, en los clasificados, cosa que era muy duro tanto en Heraldo como en Diario de Navarra porque, claro, tienes el papel que es muy fuerte, el diario en papel que todavía tenía, claro, en 2008 tienes no sé, 30 páginas de clasificados en Heraldo y 25 en Diario de Navarra, era una barbaridad, una barbaridad. De hecho, en el año 2007 fue el año histórico de mejor facturación del Diario de Navarra en su historia, en su historia. Las órdenes de publicidad entraban, de hecho, eh, a las, si ibas a las 7 y un minuto de la tarde, ya no, no se ha cerrado la ventanilla, ya no, o sea, más que vender, despachaban, no por así decirlo, muy buen año. Y luego ya pues la cosa entró, la crisis, las inmobiliarias muchas cerraron. Mi departamento, sacó los clasificados, la verdad es que estuvo bastante bien, pero luego entró Twitter y las redes sociales muy fuerte en España, muy muy fuerte en España. Y entonces en mi departamento creamos una sección que en principio se llamó gestión de la reputación, que era una especie de llevar las redes sociales a empresas, claro. año 2009. Es que esto no había, acá ahora hablamos de reputación online y tal, pero en 2009 nadie se preocupaba de estos no, temas. Nada, nada, nada. También te digo que conseguir seguidores para una casa rural era difícil también. Era difícil, pero nada que lo hicieras un poco bien. De hecho, en aquella época el, el referente era Gallina Blanca en Twitter, que colgaba recetas y conversaba con la gente en 2009. Eso era lo disruptivo de aquella época. ¿no? Yo me acuerdo la... O sea, yo no sé, casi acabo en la cárcel porque eh, esto es una historia que, que se ha contado públicamente, pero en el año 2010, eh, yo en enero, de hecho se cumplen ahora 10 años, en enero del 2010 registré la cuenta en Twitter, veo7-televisión, TV, porque en aquella época pues la unidad editorial tenía veo7, entonces era la única televisión que no estaba haciendo nada en Twitter. Entonces, yo no por nada, sino porque no estaba en Twitter... Registré la cuenta y empecé a tuitear como si fuera televisión. Esto lo cuenta Melchor Miralles, al que mando un abrazo tremendo. Lo cuenta Melchor Miralles públicamente, por eso lo puedo contar, pero claro, yo robé la cuenta. Y empecé a tuitear los programas, pero no, no lo hacía para joder, ni mucho menos, sino que decía quién no iban a ser los invitados, conversaba con, lo, con la audiencia... Eh, sacaba hashtag de programas yo desde mi casa por la noche cuando era la vuelta al mundo que era un programa claro la, la política en aquella época pues mucha gente comentaba en Twitter y yo participaba y decía la cuenta empezó a, cre a crecer en seguidores bestial o sea miles para la época era una pasada hasta que eh, ya la cosa se fue un poco de madre y recibo un. Porque empecé a seguir a Melchor Miralles, Jaime Guterres Colomer. Que Te ibas me, metiendo cada vez en más mierda. Eso es. Lo has dicho, José Carlos, tal cual. Y de repente recibo un DM de Melchor Miralles, director de la cadena, que me dice. Literal. ¿Quién coño eres? Y yo, mierda, la jodido. Y yo aquí la Por, voy a porque habré seguido a Melchor. Sí, sí. Y, y al final, pues. Escribí borré el mismo mensaje varias veces de, eh, bueno, tendrás que descubrirlo. Y, no, esto no pega. Eh. Y al final dice, mira, soy Javier Ábrego, eh, trabajo en esta empresa en Pamplona y tal. Y me dice, llámame Javier. Y me dice, un abrazo. Me manda un abrazo, con lo cual digo, bueno, oye, igual no me quiere matar. <risa> y, y entonces le, le llamo, me dijo, Joder, Javier, qué bien lo estás haciendo en Twitter, nos encanta cómo lo estás haciendo y tal. Yo lo que no sabía es que Melchor había ido interrogando uno a uno a los trabajadores de BO7 a ver quién llevaba la cuenta. <risa> Tal cual. Fue la pera. La que al día tú liaste en una, una empresa un problema. Muy interno. gordo. Pero muy gordo. Y la cosa acaba en lo siguiente: yo voy a donde mi jefe Guzmán Garmendia y le digo, eh, oye, eh, Melchor Miralles eh, quiere vernos, digo, ese plural un poco así confuso, vernos en Madrid porque mira, es que he hecho esto con la cuenta. Y pero que le ha gustado mucho y que quiere vernos y tal, porque me ha preguntado quiénes somos, o sea, quién, qué es Link, que Link era la empresa, la UT esta entre Diario de Navarra y Aldo Aragón, quién es Link, etc. Y me dice, joder, no, no sé si despedirte o ascenderte, te, digo en serio, <risa> ¿te <digo en> serio? <risa> Fuimos a Madrid, una relación fantástica, veo si te acabo siendo cliente nuestro para la, lo que era en aquella época gestión de la reputación que la lleva en las redes, más sacamos un programa de televisión. El primer programa de televisión que interactuó con Twitter en directo a nivel nacional en España fuimos nosotros. Yo presentaba el programa, de hecho. O sea, Ostras, voy me... a buscar vídeos luego. O sea, se llama Tu Visión. Sí, están, están colgados. ¿eh? O sea, me la si, a, si alguien quiere fastidiar una reputación, eso sí que ahí tiene de todo. Tiene, eh, hicimos varios programas, eh, ahí conocí gente como Marta Simonet, eh, espectacular Ricardo Basurto, el equipo de bio 7 espectacular. Y ahí es donde yo dije, Twitter es muy grande. De hecho, el mismo Twitter nos hizo una mención. Esto, Twitter es muy grande. Y ese mismo año me fui a San Francisco a finales, en, en diciembre, eh, con un grupo de gente de Pamplona que quería conocer el, eh, el ambiente emprendedor en San Francisco y dijimos, Oye, vamos a San Francisco a ver qué se cuece por allá. Y entonces, pues claro, más a San Francisco año 2010... Steve Jobs vivo, ¿sabes? Pues claro, todo aquello era como, fuimos pues a IDEO, fuimos a Google, fuimos a Twitter, fuimos a Facebook, todo, era como un parque de atracciones para mí. Y dije, oye, es que yo aquí estoy muy a gusto, tío. Estoy, estoy muy a gusto no en San Francisco, sino en, en este ambiente de startups, estoy muy a gusto y son jo, soy joven y tal. Y yo en el día de Navarra estaba cobrando bastante dinero, bastante dinero. Muy, eh, mucho, para lo que soy yo, muchísimo, y tenía muchos ahorros, o sea, yo no, no me daba tiempo a gastar dinero, ¿eh? no me daba mi primera hija en el 2011, pero no me daba tiempo y, a gastarme el dinero. Y claro, desde, el año, desde ese diciembre del 10, pasaron los meses del 11, yo pensando en hacer algo, de hecho mi jefe, Guzmán Garbendía, se fue, eh, se fue a un puesto en el gobierno de Navarra, eh, yo dije, joder, yo tuve más responsabilidad más sueldo, pero más responsabilidad me encantaba, eh, pero yo también veía que en el día de Navarra, si yo quería eh, y me gustaría, de hecho eh, hacerlo, si eso yo podía estar haciendo lo mismo prácticamente toda mi vida que hay gente que le encanta eso pero a mí no me, no me iba a eso no me motiva. O sea, yo quería hablar inglés, yo quería eh, cerrar un trato con gente en San Francisco, otro en la India, otro en donde fuera, ¿no? Y entonces, el año 2012, no se me ocurre mejor cosa, que en marzo del año 2000, esto es curioso, los emprendedores, y tú lo sabes mejor que nadie, tenemos, o sea, mes y año muy asociados. Sí, claro. Es verdad, o sea, tú le preguntas a alguien que esté en un trabajo normal, en el ministerio, oye, ¿cuándo fue eso? Pues hace cinco o seis años. no. Yo te pregunto a ti, me preguntas a mí, no, eso es marzo del 2012. Sí, sí. ¿eh? Te, te acuerdas de pocas, pero las que te acuerdas, te acuerdas es, muy bien. Es, es muy sobra. Resulta que ese habló con mi jefe. Mi jefe flipa, dice, pero ¿cómo vas a dejar ahora en plena crisis? Y yo dije, mira, quiero montar mi propia empresa. Y ahí es cuando, año 2012, marzo, dejo el trabajo en el muy bien considerado, muy bien remunerado en el Diario Navarra y Heraldo Aragón para emprender mi aventura. En solitario, creando lo que a la postre sería Tweetbinder después. Sí. Es muy importante lo de 2012, momento crisis muy chungo ya, o sea, porque en 2010 había empezado, pero, pero bueno, hmm. o sea, y, y es muy típico de los emprendedores liarnos la manta a la cabeza sin importarnos el momento macroeconómico para absolutamente nada. Totalmente. Y, lo, y luego lo contaremos con la historia, seguro que afectó ese momento a, a lo que pasaría después. Totalmente. Fíjate, ya si quieres more ideas, vamos a complicarlo más, nació mi segundo hijo en, el, en septiembre del 12. No, o sea, venga, fiesta, ¿no? Pues era, era el momento, el, el peor, yo creo, para, para lanzarse. Y es curioso porque, eh, o sea, yo luego me he dado cuenta de fallos que he cometido, pero en el momento no los consideras que son fallos, obviamente, pero yo, lo que, por lo que dejé mi trabajo, fue por lanzar una aplicación de iPad, ¡ah, error, aplicación de iPad, que lo que hacía era recoger los tweets de un tema, puede ser un hashtag, una palabra, lo que fuera, y te los ordenaba en categorías según tus criterios. Por ejemplo, ¿no? eh, quiero analizar un evento. ¿no? Entonces, en ese evento, tienes en una especie de bolsa a todos los tweets de ese evento en tu aplicación de iPad y tú los vas ordenando en categorías, por ejemplo, según a qué ponente mencionan. ¿no? Entonces, eh, si mencionan, por ejemplo, a TweetBinder, bueno, eh, no, eh, a José Carlos Cortizo, pues pongo José Carlos eh, Corti o pongo también la arroba tuya y todos los tweets de, que machen me, esos criterios se meten dentro de esa categoría. Entonces, la idea era buenísima porque era para eventos, para... Y Está pensado para eventos para que el moderador, según le vinieran los tweets, clasificara manualmente o automáticamente, como te he explicado, los tweets. Pues mira, que se mencionan a José Carlos, este a Javier, este no sé cuántos, para luego las preguntas que llegaran a los ponentes las tuvieran organizadas en una aplicación. Que sobre el papel es una genial. Sí. ¿Por qué iPad? Pues yo tenía un iPad, ergo todo el mundo tenía un iPad. Yeah. De verdad. ¿Plan de negocio? ¿Para qué? ¿Para qué? Que no. De hecho, yo cuando hablaba con alguien. Eh, yo, cuando quiero, soy muy persuasivo. Entonces, me venía alguien con, con problemas evidentes de, oye, pero ¿cómo vas a vender esto? Entonces, yo le explicaba. Le digo, mira, eh, le venía a decir, no tienes ni idea. El iPad es lo que mola yo en ocho meses voy a estar en las Bahamas, porque esto lo pones en la App Store y esto, esto es que lo peta solo, tú eres la de gente que necesita una aplicación como esta, que abra mil eventos al día, mil eventos, Nada que me contrate el 10% tengo mil euros al día, es que entonces, mi plan, y te digo José Carlos, totalmente en serio, era estar en ocho meses en las Bahamas, te lo prometo. Eh, claro, Eso es muy típico de todas formas porque es lo que decimos siempre, al final un business plan, un Excel soporta todo y, uh -huh. y, y como los mercados de este tipo son tan grandes, a nada que pongas un 1% claro. por poner algo o, o enseguida estás forrado. Claro, claro, claro, no, es que, o sea, fue bastantes cosas mal, o sea, apuestas por un software propietario nativo más bien como es una aplicación para iPad, que por cierto, era muy fea y cascaba cada dos por tres. Era, era horroroso. ¿Cómo hiciste el desarrollo en esta época? ¿Tú tienes conocimiento o lo externalizaste? Lo externalicé. Vale. Yo no sé programar. Eh, una empresa con la que guardo muy buena relación eh, con los fundadores y, y aunque no salió ah. bien la cosa, Joder, es que me acuerdo, Jorge Carlos, de aquella época, porque claro, eh, yo lo dejo el trabajo en marzo, pero la aplicación sale en agosto. Y yo estuve en, una, en un rincón de una oficina que me dejó un amigo mío con mi ordenador que me llevé de casa, que no era portátil. Y ahí estuve yo con el ordenador haciendo una web en Wordpress, pasando el rato después de dejar el sueldo en el diario que yo tenía y en el heraldo y Hombre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No? Es que eh, el 27 de agosto sale la aplicación la, fue muy tortuoso sacarla, muy tortuoso, no dábamos con la tecla, no dábamos en ningún caso. La aplicación se llamaba Tweet Category. Si alguien se la ha descargado que, oyentes de este podcast, yo les devuelvo el dinero. Costaba 7 euros. ¿Cuánto -cu -cu vendiste? El primer día vendí como 70 euros. Vale. Y esa, esa, bueno, porque me la bajé yo mi madre vale, y tres, tres personas más que tenían iPad y luego las otras tres o dos, era gente que automáticamente ponía una review mala en la App Store. Ahora me río, pero en aquella época lo pasé fatal. fatal. Oye, pero ¿por qué esta aplicación que me ha costado 7 euros? Claro, 7 euros en un cubata en una fiesta es que te dan igual, pero 7 si euros en la App Store son como 700 euros en el mundo real. ¿Tú vas a dejar 7 euros en, en una aplicación que son gratis? ¿todes? Y dices, hombre, por favor. Quejas, el segundo día nada, el tercero nada, el cuarto una, bajaba el precio a 3,99. Ya sabes que en la App Store eh, los precios van por tiers, que le llaman, ¿no? Pues entonces yo bajaba el tier más bajo, no vendía nada, digo, entonces no es problema de precio. De repente eh, me escriben un artículo y vendía dos, entonces subía un poco en los rankings, subía del 35 al 32. Y digo, bueno, ya, ya esto ya ha empezado. Pero es que luego tú ves las descargas de tu aplicación a posteriori. No las ves en tiempo real. Ya. No, o sea, no se puede racionar suficientemente rápido. Eso es. Sí. Entonces eh, yo me acuerdo que todos los días a la una venían las descargas. Y era pues una, cero, dos, una, una, cero, cero, cero, cero, cero, cero. cero. ¿Y hay algún momento en el que eso empieza a despegar o, o, o llega el momento en el que te das cuenta que no despega y, y pegas el cambio? el segundo y eso no llegó a despegar nunca sí que variamos en un momento dado claro porque yo me gasté 17.000 euros de mi bolsillo Pensaba. en la aplicación eso es más eh, te diría otros 15 en mejoras porque claro oye, no, vamos a meter el módulo de estadísticas. Ahí es donde empieza el, el germen de TweetBinder, el módulo de estadísticas. Entonces ya decimos cuántos tweets tiene tu evento, pero también cuántos impactos y cuánto alcance tiene, cuántos usuarios han participado. ¿no? Entonces ya empezamos un poco a dar estadísticas que sí que eran como más jugosas y yo veía que por ahí tirábamos mejor. Entonces yo me acuerdo un día cuando sacamos la las estadísticas, yo yendo en el coche con la música a tope de lo contento que estaba escuchando una canción en concreto de Bon Jovi que justamente sacó el álbum un álbum en aquella época, Because We Can entonces, escuchando esa canción a tope de lo contento que estaba por las estadísticas, pero seguíamos en 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 descargas al día ¿qué ocurre? que yo ya me doy cuenta que eso no eso no va y digo, mira me fui a hablar con mi primo, el que de Inmonet, <ríe> y le dije primo, tío, esto es buena idea esto es buena idea, pero es que no da aún. qué no lo hacemos al contrario. En vez de iPad, en web, en formato web. En, de, en vez de hacerlo de pago, lo hacemos gratuito. Y a mí me queda algo de dinero, tío. Y vamos a tirar por, por aquí. Esto es enero del 2012. O sea, Eso es bueno, curioso de decir. Perdón, del 13. Le voy a dar la vuelta a, a todo. A, a mi todo. modelo de negocio, a mi plataforma, a todo el rollo. A todo, a todo. De hecho, a la empresa. Mi, mi primo trabajaba en aquella época en una consultora de, de tecnología, una empresa pequeñita de desarrollo de Pamplona, que va, básicamente la fagocité con, con Tweetbinder, y les dije, mira, yo tengo esto en iPad, quiero lo mismo para, para web, quiero cambiarle el nombre, se llama Tweetbinder, y era como, aquí tienen las llaves, haced lo que os dé la gana. Entonces crearon ellos la base de datos, la estructura, la lógica, la navegación, los colores, crearon todo desde cero con un diseñador muy, muy bueno, además es muy reconocido, que se llama Sabir Angos, muy, muy reconocido. Y Sabir Angos pues, nos hizo un diseño muy chulo. Y era como, joder, claro. Entonces ya les dije a los de la aplicación de iPad, oye, dejadlo todo, mmm, finiquitamos, aquí os quedáis, eh, con mucho amor. Eh. También te digo, o sea, amor de verdad, quiere decir, oye, que no ha salido, no pasa nada. Son, son compañeros de viaje y al final las cosas no salen. Y... Eso es, eso es. Y sin embargo, con TweetBinder, de repente la cosa empezó a ir bien. En abril del 13... Sale TweetBinder, eh, nos pegamos muchos meses desarrollando también eh, TweetBinder y en abril del 13 sale, sale TweetBinder que básicamente es un buscador tipo Google en el que metes tu hashtag y te da estadísticas, también te permite clasificar los tweets en binders, ¿no? carpetas binders, binders significa carpeta en, en inglés, aunque claro, eh, yo le llamaba Binder al principio. Me has preguntado, ¿Binder? Hasta que fui a la Universidad de Navarra a presentárselo a los, unos alumnos y un alumno de Costa Rica o Panamá que habla en inglés perfecto, dijo dijo, Tweet Tweetbinder! ¿Qué has dicho? Pero, ¿qué? Mi empresa se llama así, no me jodas. Y entonces, a partir de entonces, Tweetbinder, claro, lo que me faltaba, que no supiera ni pronunciar el nombre de mi empresa. ¿no? Y en abril del 13 sacamos Tweetbinder, buscador grande, metes tu hashtag y te doy estadísticas. Te doy un montón de estadísticas, somos los que más estadísticas damos del, del mercado, del sector nos hemos incluso inventado estadísticas, o sea, hemos cruzado claro, la de Twitter, un tweet un tweet ocupa eh, folio y medio con toda la información que tiene la fuente, pues es iPhone o Android el, los seguidores del usuario, el nombre su, su localización se la tiene en la bio muchísimas cosas, no entonces tú cruzas ahí parámetros y te salen unas estadísticas brutales en aquella época no teníamos modelo de negocio es que no, pero no por nada, sino porque no dio tiempo. Entonces todo el mundo podía analizar cualquier hashtag. Eh, es curioso esto, hasta 2000 tweets. ¿vale? Lo, lo, el que más daba gratis en aquella época... Era eh, follow de hashtag, sí. empresa española, por cierto. Ah, ¿es española también? Española. Eso no lo sabía, porque mira que tengo eh, eh, mogollón, lo hablábamos antes, de antes eh, hubo una época, esa época, en la que salió un mogollón de proyectos de social media en España. Sí, señor. Y no sabía yo que follow de hashtag también era español. O sea, sí. yo, creo, yo, yo no sé, o sea, éramos los putos reyes del mambo, porque había... Eh, está Socialbro también, eh, yo creo que más o menos de aquella salió, había como cuatro sí, o 5 sí, proyectos súper sí. míticos. Sí, eh, Socialbro, ahora Audience, es ya un grande, sí. o sea, eso es un grande, ya es una empresa muy muy grande y son eh, Javier Burón, Alfredo artiles son gente muy maja además, muy top, eso es. Eh, follow the Hashtag fue la tercera en el mundo, porque salió en el 2009 pero luego lo cerraron y lo volvieron a abrir en el año 2015, creo. Pero que lo usábamos todos. Todos, o sea, efectivamente. Y, y yo te decía: yo tengo la anécdota de en World Congress de usar Tweetbinder. Dices: ¿Cómo mola esto? Claro, tenéis más de 2.000 tweets y, y, y yo no sabía cómo. Porque sí. estarías en esa época de buscar el modelo de negocio. Decía: mm. Yo quiero usar esto. Sí o sí. O sea, La forma de contratarlo fue contactar con alguien de vuestro equipo por, por directo y con cojones pagamos esto? Sí, sí, tal cual. Es que no existía. No existía. Nos pegamos hasta septiembre de ese mismo año, del 2013, eh, desarrollando un modelo de pago, porque es que es muy complejo. Lo que yo no sabía es que empezamos a alimentar a una bestia que nos explotó más adelante. Básicamente, es que íbamos almacenando tweets en nuestra base de datos y llegó un momento en el que explotó. Hablo de año 2014, por ahí, o 15, no me acuerdo. Explotó, explotó, explotó muy fuerte, muy fuerte. Entonces, claro, fueron todos los tweets de todos esos años que explotaron, los estamos almacenando mal. De hecho, una de las grandes barreras de entrada de este negocio es esa, la tecnología. Tú tienes que almacenar los tweets bien, que parece obvio. Ah, un tweet no ocupa nada, lo vas almacenando mal y eso crece, se te dispara y tiene vida propia al final. Bueno, en el año 2013 sacamos el botoncito de pago y el primer día vendimos tres informes de 20 euros. Yo flipaba. Por supuesto, con Paypal no había tarjeta de crédito porque no podíamos, no sabíamos qué era una pasada de pago, no sabíamos nada, no sabíamos nada. Pero fíjate, en aquella época ya se me acabó el dinero. Eh, o sea, yo eh, no lo he contado, pero en, en septiembre del 12 pedí un préstamo participativo a Enisa y otro a Sodena. Sodena es un Enisa, pero de Navarra. Entonces, eh, si tú metes dinero en tu empresa, como yo metí para la aplicación de IVA, etc., Sodena te, te iguala esa cantidad, por así decirlo, ¿no? Y luego Enisa, si Sodena te mete, Enisa también te mete. Enisa y Sodena, eh, o sea, Enisa gran conocido, pero bueno, es la, una empresa nacional que te da préstamos participativos y que muy poca gente devuelve, pero son todos muy bajos. Sí, de Enisa. De, de, de hecho, a Enisa le vemos que se creen la mayoría de las startups de España porque han metido pasta en, eso en es. todas. Eh, mira, eso es una buena frase y estoy totalmente de acuerdo, José Carlos, totalmente de acuerdo. Claro, eh, nos dieron 60 Sodena y 30 en Isa. De esos 60, también mucho fue a la aplicación de iPad y al primer desarrollo de TweetBinder, eh, que había que pagar, había dos diseñadores y un programador. Dos diseñadores, que tengo uno de maquetador y, programa, y un programador. O sea, eh, había que pagarles, obviamente, ¿no? ¿Y cómo lo haces cuando ingresabas al mes entre 20 y 70 euros de, de la aplicación de iPad? o de 30 y 100, no sé era, impos era imposible, entonces era con los ahorros que yo tenía más en más Sodena y sobrevivimos hasta septiembre del 13 ya empezamos a vender en el septiembre del 13 pero ¿qué te digo? 700 euros al mes como mucho, porque claro ahí, ahora explicaremos pero eh, la gente lo hacía todo gratis, los que querían un poco más te pagaban. eran muy pocos, entiendo, ¿no? estaría hablando muy de un 1% seguramente. No, no, o... Muy pocos, bueno, sí, sí, poquísimos. Hicimos muy bien en promocionar la aplicación porque allá donde había un hashtag había un informe de TweetBinder, perseguimos eventos por todo el mundo y compartimos el informe, la gente entraba a la plataforma, hacía el, el informe y ya se quedaba haciendo informes en, en TweetBinder. Fue una manera de darla a conocer, gratuita y muy, muy buena. Digo, hablo en plural... Yo estaba en aquella época solo. ¿eh? Bueno, luego fichamos a dos personas, dos becarias para trabajar, que una de ellas sigue trabajando con nosotros, ya es directora de marketing en Twitbinder. y la otra se fue, era de, de Oviedo, y se fue porque echaba menos Oviedo, y guardamos muy buen recuerdo de, de aquella, pero estábamos nosotros tres, más mi primo y sus compinches programando, pero subcontratados. ¿no? Y en aquella época, en el año 2013, eh... Después de habernos gastado todo el dinero en, en la aplicación de iPad en, en lo poco de Tweetbinder, básicamente nos quedamos sin dinero. O sea, y me, sin dinero nos quedaban unas decenas de miles, pues 20.000 euros nos quedarían. A mí en el banco me quedarían, ¿qué decir, 30.000 euros me quedarían a mí, o 20.000 euros de mis ahorros. Yo llegaba a tener mucho dinero, José Carlos, mucho dinero. Pero Todo está en Tweetbinder. Y en aquella época le dije a mi mujer, mira, acaba de hacer mi segundo hijo, eh, en septiembre de, de, del, del 12, o sea, tenía un, yo un año y le dije a mi mujer, mía, eh, esto, o sea, yo no puedo seguir así con tanta tensión en la empresa, llegando a casa tarde y dependiendo de nuestros hijos del cuidado de ambos. O sea, yo, yo estoy desatendiendo mucho a la familia y, y no me gusta esto, no me gusta esto. Entonces le dije, oye, eh, coge a los niños, vete a Indonesia, el, que sus padres, o sea, mi mujer es de Indonesia, no es, no es que en Indonesia, o sea, vete a Indonesia, con los niños vete a la casa de tus padres, yo me voy de mi casa, de nuestra casa, me voy a casa de mi madre, nos ahorramos el alquiler, dejo de cobrar un sueldo que estaba cobrando de manera testimonial, eh, y con lo poco que nos queda en la empresa y lo poco que nos quedan nuestros ahorros, esto sale, sale de adelante. Porque yo estoy convencido de que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimos usuarios. Claro. Muchísimos. ¿Cu -cu -cu ¿Qué volumen de usuarios podéis tener en aquel entonces? Ahora... Eh... Ah, pero, o sea, y, que, y teniendo en cuenta que luego que en la época... Eh, o sea, seguramente las magnitudes eran distintas de las de ahora. Sí, eh, en aquella época, muchos que me parecerían 3.000, 4.000 usuarios oh, en ya, unos ay, cuantos meses. Son bastantes. Sí, no, ahora... ahora es que ahora también quedan mis herramientas. Claro. Eh. Y se fue ella para allá... Yo me fui a casa de mi madre, durmiendo en la misma cama que dormía cuando era ¿Qué, soltero. ¿Qué te dijo tu madre cuando le planteas esto? Eh, no, me o sea, no, no me acuerdo no me de nada concreto, sino un apoyo brutal de mis hermanos y de mi madre y todo el mundo. Brutal. Eh, había gente que pensaba que me había divorciado de una mujer. Claro, sí. es que son situaciones muy complicadas para todo el mundo. no eh, Sí, claro. claro. Y, pero el tema es que eh, mi madre en aquella época eh, me dio 30.000 euros para engordar un poco las cuentas, que luego ya tengo que me, me lo fundí, porque tenía gastos la empresa, tenía bastantes gastos, sobre todo de desarrollo. Me lo fundí, eh, ella se llevó el 10%, claro, es que el negocio le ha salido muy bien, y me, me alegro, no te puedes imaginar, eh, ella, ella, no te voy a decir que ni se acuerda, eh, pero eh, ella tener el 10% de lo que ahora es Tweetbinder, claro, está como muy contenta, no pero ella pidió un préstamo, o sea, ella tendría sus ahorros y tal, pero pidió un préstamo, que sigue pagando el préstamo hoy en día. Y mi hermano, que es un poco el que lleva las cuentas de toda la familia, pues hizo en la notaría con ella, que ella trabaja ahí, pues mamá, llévate el 10%, venga, de la empresa. Y me llévate el 10%, el 5%, el 30% o el 40%, es que me da igual, me da igual. Y eso es una inversión muy buena. Eh, de hecho, eh, yo tuve que pedirle a Sodena y a ISA que no capitalizaran ellos sus préstamos cuando entró mi madre, porque que, según el contrato cuando entra un nuevo inversor pueden capitalizar y si entra mi madre por el 10%, o sea, 30.000 euros por el 10, tu empresa vale muy poco, con lo cual los 60 de Sodena pueden convertirse en el 20% y no me da la gana. Entonces, les pedí por favor que no capitalizaran, firmaron un papel, que no capitalizaron, vale, pues genial. ¿no? Total, yo me encuentro esos últimos meses de septiembre, o sea, de, del 2013, muy chunga pero muy bonita a la vez porque había muy buena respuesta del mercado, sobre todo a nivel de usuarios. Íbamos creciendo pues 30 usuarios nuevos al día, 30, 40 nuevos al día, más o menos, no sé por, por unos los números, y yo estaba flipando. Digo, "Joder, eh, si hay gente en Nueva Delhi, en Melbourne, en Seattle, en Colombia que comparte nuestros informes en Twitter, que hace informes. Aquí hay algo, tío. Aquí hay algo." Y, pero claro, ya no es que un momento sin tenerlo. Yo me acuerdo ir el año 2014, eh, enero, al Banco Santander a vender las últimas acciones que tenía yo, porque yo he tenido fondos de inversión, yo he, yo he ganado mucha pasta también con fondos de inversión haciendo un poco el loco, ¿eh? y eso sí que es especulación pura y dura. O sea, yo me acuerdo los del banco que me decía, mía, eh, te dejamos 5.000 euros para que casi que lo juega casino. Eran unos fondos que se llamaban EuroYeld, en la época del 13-12, por ahí, y... No, antes, antes. Y esos fondos tenían un riesgo muy alto. Pues yo ganaba cientos de euros con esos fondos. ¿no? Al final, yo en el 2014 vendí esas acciones en el Santander para pagar a los de los desarrolladores. Y ahí dije, mira, para febrero no hay dinero. Ya hemos hecho todo, los 30.000 de mi madre se han ido. Mi madre se va a quedar con un préstamo. Sí, estamos facturando. Pues ¿Cuánto que... está de factura? ¿De 2014 ya estamos hablando? Sí, estar pues enero del en 2014 ya hay datos. Eh, bueno, hay datos de todo, pero. Creo que ya tenemos en los cuadros de mandos actuales en comparativa con el 14, podrían ser 2.000, 3.000 euros. Vale. O sea. Testimonial todavía. Sí, igualmente. no nos daba, no nos daba. Y ahora hablemos de los productos, pero digamos que había un tipo de productos que la gente consumía que eran informes rápidos de hashtag. Oye, tengo un evento, ta, ¿qué onda? Ta. Entonces yo digo, oye, aquí hay algo. Durante el 2013 también te digo que me pateé de todos los inversores, los cabiedes, los arrolas, los me pateé de todos los que existen en el mundo. Nadie quiso invertir en, en Tweetbinder. No les culpo, ¿eh? en ¿Te, absoluto. ¿Te decían por qué o, o, no, o no lo tenían? No claro, me acuerdo, claro. no vale. me acuerdo. Eh, unos, hay, también hay excusas y hay razones. ¿no? Eh, generalmente, yo respeto mucho a los inversores, porque aunque son muchos son estrellas hoy en día, acostumbrarse a decir a tanta gente que no tantas veces… Sí, eso es, eso es. Entonces yo les tengo mucho respeto por eso. Y entonces si un inversor no quería invertir en Binder, yo no tenía ni que preguntar porque O sea, era bueno. Eh, de hecho, bueno, en aquella época te, teníamos como cliente a la NBC, a la NBC en eh, televisión. Fue, fue una época muy, muy chula. O sea, era la típica época de tengo mucha atracción, que esto le pasa a muchas empresas, sobre todo en el mercado B12. Tengo mucha atracción, pero no tengo un modelo de negocio asentado que me demuestre que, hay, que realmente hay dinero. O sea, hay una posibilidad. ¿Cómo, sí. cómo, cómo le das la vuelta a esto? o sea ¿cuál, ¿Cuál fue la palanca para que esto cambiara? Por un lado, una de las razones fue de, oye, no sabes tanto. Porque claro, yo venía de, de, de crear un programa de televisión de Twitter es que yo me creía en la superestrella del Twitter. Te digo totalmente en serio, José Carlos. Yo digo, ¿me? ¿quién más sabe más de Twitter que yo? Que yo creo un programa de televisión, que también tengo un programa de radio, de Twitter. Si, si yo tenía todo. Yo, o sea, darte cuenta uno de... Espera, que creo que adquisición de usuarios, funnels, todas estas mierdas, no controlas. ¿Y, el, y la salvación cuál fue? Esa es buena pregunta. Eh, Deus ex máquina prácticamente. Eh, desde el año... O sea, en, el, en octubre del 13 dos meses antes, un cliente se bajó Tweet Category, que todavía existía en la App Store sin actualizar. Obviamente, te bajabas Tweet Category y prácticamente te resfriabas. O sea, te, te, era tanta mierda la aplicación, porque ¿sí? sin actualizar, se te cerraba el iPad, era una mierda. ¿no? Entonces, claro, uno, uno escribió y dijo, oye, eh, mira que, que esta aplicación es una mierda, que no me, un inglés eh, que no funciona que no funciona esta aplicación, ¿qué tal? Y entonces le, le escribí un email y digo, mira, olvídate de esto, pásate a TweetBinder. Entonces vio TweetBinder y dijo, oye, me escribió a la media hora. Oye, esto qué chulada. Gracias. Habíamos cambiado el diseño recientemente otra vez y tal. Y yo, pues qué bien. Era una empresa inglesa de tecnología para eventos. y Entonces, en aquella, en aquella época nosotros teníamos las estadísticas de Twitter y empezábamos tímidamente a desarrollar un software para eventos también para proyectar tweets en pantalla en los eventos, ¿no? Un tweet wall de toda la vida. Y el, empezamos a hablar por email, empezamos a hablar, Y al final, claro, ellos no sabían que la empresa estaba como estaba. Ellos se pensaban que estaban hablando, pues, con el departamento de lo que fuera, ¿no? Aparte de mí es muy importante para el que lo no conozca un diseño muy potente visual en el producto, que eso sí que es verdad. Y, y desde mm. fuera, o sea, yo siempre tengo la sensación de que os iba de puta madre mm. por, por esa no esa calidad del diseño. Sí. Me, no sabes las conversaciones en inglés que he mantenido con gente de Cuenca, por ejemplo. Así, yo no les digo que somos de Pamplonas. <ríe> La, empezamos y gente, o sea, hello, I am from no sé qué equipo de fútbol from Spain y tal, cual bueno, que te escriben por el, por el intercom, por el chat que tenemos. Eso es, eso es muy divertido, a mí me encanta. ¿eh? ¿Qué ocurre con los ingleses estos? Que era una empresa de tecnología para eventos interesada en algo como lo nuestro y dice, oye, que queremos contratarlo, ¿qué ¿Qué podemos hacer? Y ojo de tal. Total, que eh, yo ahí sí que iba como pollo sin cabeza, que les cobró mil, diez mil, no sé qué, no sé cuántos. Eh, junté el poco dinero que tenía entre email para aquí email para allá para irme a Londres a visitarles. Eh, que, pero fíjate, José Carlos, tenía, tenía dinero para el billete de avión, pero no tenía dinero para el, el taxi en Londres. O sea, no es que no tuviera, sino que gastarme eso supondría igual no comer ese día de restaurante o lo que fuera. ¿no? De hecho, me quedé en casa de un primo mío en, en Londres. Somos 50 y pico primos, o sea, tengo primos por todos lados. ¿Qué ocurre? Que eh, yo me encuentro con ellos en mitad de la city de Londres, unas oficinas no es oficinas, yo joder, me fui andando igual dos horas andando desde el sitio de la casa de mi primo hasta allí que estaba lo del Big ben. me senté con ellos y básicamente cerramos un acuerdo en el que ellos nos cubrían todos los gastos de la empresa si les hacíamos un clon de Tweetbinder, y yo, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, cogéis Tweetbinder, lo clonáis y nosotros lo utilizamos y os pagamos los gastos que tengáis. Eh, en serio, <risa> ¿vale? Eh, cerramos un acuerdo de 14.000 euros al mes. Los gastos eran un poquito menos, pero porque había que ganar algo de dinero porque estamos muy focalizados trabajando para ellos. Eh, no había ninguna decisión estratégica detrás de esto. Es decir, no a, a la postre sí que la estrategia fue buena porque desarrollando para ellos mejoramos lo nuestro, porque ellos sabían mucho y nosotros a la vez que mejorábamos su plataforma, mejorábamos la nuestra. Y a la vez sacábamos el software mejor para eventos, que es lo que ellos hacían sobre todo. ¿no? Entonces era un win-win sin darnos cuenta. Pero claro, en aquella época... Era es que tú, fíjate, estás hablando de eh, que mi mujer está en Indonesia con los niños, de que estábamos ingresando 60-70 euros al mes por Tweet categoría hace unos cuantos meses, que ahora facturamos 2.000-3.000 euros y estamos contentos, pasamos a facturar 14.000 euros, luego lo subimos a 14.600, ¿eh? 14.000 euros. Claro, eh, es que no había, no había local tan grande como para celebrar aquello, ¿no? y estuvimos con ellos año y medio año y dos meses, así sería Acá todo el 2014 fue desarrollar para ellos a la vez que TweetBinder crecía eh, hacíamos mucha analítica la gente metía su hashtag en TweetBinder compraba informes, muy bien, crecíamos muchísimo en usuarios y luego eh, empezamos a hacer proyectos customizados, muchísimos en el sentido de pues, batallas de hashtags entre equipos de fútbol entre cantantes eh, to todo el software Desarrollos a medida para gente que quería hacer cosas chulas con redes sociales, no. no me gustaba, o sea, me gustaba mucho porque al final nos hemos trabajado con el borussia Dortmund, con mucha gente muy grande. Pero al final eso es, no escala, tío. Sí. Bueno, pero la época, la época también ya cuando el social media, estaremos hablando de 2014-2015, el social media ya está ya un poco a nivel global. Unos años como de locura de todo el mundo queriendo hacer cosas muy guays en Twitter. Eso es, eso es. Y mientras aplicaciones como están muriendo. Claro. Muriendo todos los meses. Es que ¿cuántas podía haber en el mundo en un, yo sé, 2015, 2014, 2015? Yo creo que fue pico máximo de, de cosas en Twitter. Si te hablo como la nuestra, te, te sacaría 15 fácil, 15 fácil. Y luego no, claro, había de todos, había de, pues, sí. eh, como la vuestra, pero lo había de sí, simplemente de, de escribir en Twitter, o sea, aplicaciones para Twitter sí. yo he visto bueno, y aplicaciones, Sí, bueno, bueno, bueno, bueno, aplicaciones para Twitter, clientes para Twitter, millones, una barbaridad. Pero luego hay aplicaciones que, no han, sabido, que no, han, no han encontrado el modelo de negocio. Y hay, nosotros, yo aguantaba porque sabía que el tema tenía negocio, pero no porque, por esta este historia romántica de hay que seguir luchando por tus sueños. Espera, tío, espera. Espera que no. Resulta que el 14 ya yo fui a Indonesia, estuve ahí más un, un tiempo largo, unos meses en Indonesia trabajando en remoto, como, como, como un rey. En, y como, como un rey, yo llego a dar una conferencia en Singapur, ¿sabes tú eso? Una conferencia en Singapur, de, porque llegó un momento que yo estoy en Indonesia, en casa de mis suegros allá, y nunca había estado tanto tiempo seguido, y mi mujer me dice, Oye, por cierto, te tienes que ir, y como me dice, no, me tengo que llegar, y dice, no, es que ya ha pasado un mes y no tienes un visado tú de residente, tienes que salir unos días fuera y volver a entrar, marzo del 14, y yo, eh, ¿y ¿qué hago? Eh, me voy a Singapur, estuve ahí seis días, o tres, cuatro días, encontré un evento que era el Social Media, no, Big Data World Congress, algo así. Sí, sí, sí. Y ponía Apply as a Speaker o for Speaker, o sea, como eh, posición para ser, para ser Speaker bueno, allá, ¿no? Sí. Y yo dije, pues claro, en aquella época trabajamos para el Barça, por ejemplo, y tal, o sea, era como, wow. Y yo tenía, dije, oye, Big Data en Social Media, fíjate y tal. Y a la media hora estaba ya anunciado como ponente. Y yo, aquí okay, Me tuve que ir a, a... Era en el Hotel Hilton, en Orchard Road, en la calle maguay de Singapur, en el Hilton allá. Y yo dando... Además, era típico evento de estos con mesas con mantel. Que esos molan mucho. Y zumo naranja. es volar mucho. Y yo, joder, voy a hablar delante de esta gente. Empecé a poner muy nervioso porque, claro, ahí estaba, por ejemplo, el de Aguas de Singapur. Que con Big Data hacía cosas chulísimas. Y luego estaba el del Twitter, que era ya. <risa> impresionante, impresionante, pero muy chulo, muy chulo. O sea, además, Singapur es una cultura como muy abierta y yo voy allí muchísimo. De hecho, antes voy a ir ahora en marzo otra vez a Singapur. Es una cultura como muy abierta, una mezcla de culturas bestial, Malaya, China, India, es espectacular. Aquí. Es la puerta de entrada a Asia por el sur, me encanta. Al final, por hacer la historia larga corta, Estuvimos con los ingleses estos hasta el 2015, en el que se bajaron del barco porque no supieron rentabilizar su herramienta, la verdad. Pero ya por aquel entonces, Tweetbinder ya había cogido tracción claro. por sí solo entonces y ya pudimos andar. Vale, ahí estabais haciendo proyectos muy a medida para marcas y demás. Sí. Eh, ¿Hasta cuándo estuvisteis con, con ese modelo de negocio principal? Pues te diría que hasta final del 17, más o menos. Final del 17. Tú piensas que teníamos eh, uh, clientes aquí en Madrid, por ejemplo, cualquier agencia de aquí, que te mide una campaña con nosotros y te dice, mira, eh, ha salido muy bien, la, o sea, la, el informe está muy bien, pero claro, es que me han salido 30 tweets, es que no hay más. Entonces, nosotros quisimos utilizar Twitter para que los informes de nuestros clientes tuvieran más tweets. ¿Cómo? Creando dinámicas, pues una web, por ejemplo, para Brian Adams trabajamos en una cosa que era chulísima, que es un producto que tenemos, para que no ha escalado tan bien. Es... Eh, en base a hashtags, en cada concierto de Brian Adams, tú subías una foto con el hashtag y automáticamente entraba en un gestor y si tú aprobabas esa foto, salía en una web que era de toda la gira de Brian, Adam, de Brian Adams, que estaba todo organizado, las fotos de Instagram y de Twitter por, por conciertos. Voy a ver las fotos de Pasadena, por ejemplo. Entonces ibas ahí, ¡pam! tenías toda la historia, ¿no? Una pasada. Lo hicimos para Guns N' Roses a nivel... Eh, sin hablar con ellos ni nada, en plan macarra de, oye, vamos a probar esto, que funciona. Funcionó de la pera. Y Brian Adams, los de Brian Adams, la, la esto... Vale. Pero yo tengo en mi haber haberle escrito un tuit a Brian Adams. Que no le escribí yo, sino que mandé el texto que tenía que mandar. Oye, dile a Brian Adams que ponga esto. que ponga esto, <risa> Tuitead con el hashtag tal y las fotos irán aquí. Caray, es que... Me es que, molaba. Me molaba, ¿sabes? Sí. Brian Adams, para, para la gente que sea más joven, pues es, es, es, es alguien muy guay. Sí. Muy guay en los 80, muy guay en los 90. ¿Y, sí. en, y en qué momento dices, que ya pasamos a esta fase final, ¿no? dices, oye, eh, tenemos una empresa que, que funciona, que tira, pero, mm. pero aquí hay algo que cambiar? No. Sí, pues fíjate, porque estábamos a un paso de hacer webs, tío. A un paso de hacer webs y no. O sea, porque nos lo pedían también, ¿eh? Oye, mira, voy a hacer una campaña para no sé qué, no sé cuántos, ¿puedes quedarme en la web? Y digo, pues aquí no hay Twitter, aquí no hay Instagram, aquí no hay social media. Esto qué mierda es que te hacen una web. Pues, sí, alguna web hemos hecho, pero por comer, ¿no? Y, pero no. Entonces, en 2016, eh, empezamos a hablar con un fondo de inversión llamado Clave Mayor en, en Pamplona, eh, que gest, bueno, realmente ellos gestionan un fondo de la Universidad de Navarra, un fondo centrado en transferencia tecnológica, pero que nuestro proyecto les hacía un poco tilín. Hay un proyecto escalable, un proyecto de analítica, un proyecto de Twitter, tal. Oye, hablamos con ellos y cerramos una, fina, una inversión con ellos eh, muy pequeñita, de ciento y pico mil euros, en el año 2017, eh, en, en febrero. Y los ingleses que habían estado con TweetBinder hasta la fecha, o sea, hasta hace unos pocos años, también se sumaron a la ronda. Se sumaron a la ronda, con porcentajes muy pequeñitos. Eh, o sea, mucho menos que mi madre. ¿Qué ocurre? Que eh, los ingleses, nos dieron el, el dinero como un préstamo participativo convertible, que luego al final eh, se ha quedado como préstamo, y Clae Mayor nos dio eh, parte en capital, parte en préstamo. Esto es público y notorio, no cuento nada que no se pueda saber. De hecho, este año, eh, este, este eh, enero, hemos empezado a devolver el préstamo, que no hay cosa que me haga más feliz que devolver préstamos. Devolví Sodena entero, 60.000 euros. Devolví Enisa entero, 30.000 euros. O sea, soy cuando devuelvo un préstamo, soy feliz, soy feliz. Y en el 17 dijimos, íbamos a escalar ya. Entonces cerramos inversión con, con ellos, eh, ciento, eh, de cash, cash, cash, eran como 130.000 euros. Eh. Vale, eso que tampoco, o sea, está bien, pero que tampoco era una locura. No, no, no de hecho, eh, empezamos a contratar gente y tal, por cierto, para contratar gente en Pamplona buena eh, nosotros lo tuvimos difícil. Claro. No, no para encontrarlos, que los hay, sino para contratarlos. Yeah. Eh, fue difícil, fue difícil, pero bueno, al final lo conseguimos y, y creamos un equipo majísimo, muy, muy, muy, muy majo y nos dedicamos a rehacer Tweetbinder desde cero. Porque había he dicho antes que Tweetbinder explotó en un momento, ¿no? se nos jodió la base de datos, se nos jodió. Ah, una vez se nos jodió en directo en un programa de televisión mexicano. Nos contrató eh, Telehit que es como la MTV de Televisa, creo que es uno de estos, siete Televisa, y estaban haciendo un concurso en el que había que votar eh, tu grupo favorito con un hashtag. Y los grupos favoritos eran Rihanna, Justin Bieber, no estaba BTS, estos eh, coreanos todavía, pero estaba, pues toda esta gente, ¿me entiendes? No? Y claro, eh, 30.000 tweets al minuto. Nos petó todo, por todos lados. Y estaba el presentador haciendo tiempo Mientras nosotros arreglábamos la base de dos. Sí, sí. Tensión máxima en la empresa. Ya no es que fuera tensión máxima, sino que era de madrugada en España claro. y yo me quedé solo en la oficina diciendo, bueno, ya, ya me quedo yo vigilando por si acaso. Me quedé solo en la, en la oficina. Yo ya, hoy ya en 2014 ya volví a España otra vez. ¿eh? Y me quedé solo en la oficina y desperté a un programador, oye, que esto ha petado, es que ha petado, allí a las 3 de la mañana intentando, y al final les dimos los datos como pudimos, Allá, pues es que yo me acuerdo viendo la televisión, el presentador, como moviéndose al ritmo de cualquier música, haciendo tiempo mientras nosotros sacábamos los datos. Entonces ya en el 2017 decidimos rehacer TweetBinder, a nivel de diseño, a nivel de SEO y a nivel de programación, o sea… El problema que hay con una aplicación de Twitter de análisis es que cuando superas cierto volumen de tweets, el refresco de los datos es más difícil. Y hay que hacer una muy buena estructura para que, eh, por ejemplo, si tú, has, tú estás haciendo el debate electoral, por ejemplo, nos tocan siempre con artistas el debate electoral. Los datos que tú veas en el informe se actualicen en tiempo real sin que tú tengas que refrescar la página. Si hay que refrescar la página, vaya Q13 es esa. ¿No? lo que mola es o un pantallón en una televisión o un pantallón en un evento con el número de tweets que se refresca en tiempo real eso mola mogollón, además la gente lo entiende enseguida ¿qué pasa? que hay problemas con eso de infraestructura técnica y tecnológica, entonces hay que hacerla desde el principio todo el 2017 haciendo la plataforma y parte del 18 vendiendo como podíamos mientras, porque claro eh, aunque dijimos que no íbamos a hacer proyectos customizados, en el 17 los hicimos. O sea, nos quedaba otra, ¿no? Mientras nos quedaba otra. Nueva plataforma. Claro, pero al menos ya teníais claro de esa plataforma que el modelo tenía que ser la parte escalable, ¿no? La, la parte de, de producto y, y ir con el objetivo a futuro de, de ya no hacer más proyectos customizados. Eso es, eso es. De hecho, eh, o sea, cuando hemos tenido que hacer eso, o metemos rejonazo o, o directamente de decimos que no. Fíjate, una cosa que ya no hacemos que creo que lo he oído en este podcast además, me llena de orgullo, es no hacer nada gratis. Eh, yo he dicho a gente, creo que en los cinco continentes, que gratis no. Pero tú sabes que, que te venga alguien como muy grande y que tú le digas que no vas a hacer algo gratis para él, la, la cara que se les queda. Pero es que es verdad, es que yo he hecho cosas gratis para gente muy grande, en, de grande de, con gran capacidad de factura, que nosotros le facturamos después, Darles algo gratis y luego no hablarte, sí. no contestar los emails y yo digo ¿qué es esto? Aquí lo siento mucho. El que quiera algo que pase por caja, que pase por caja, porque si tú quieres algo gratis, TwitBinder ya es gratis. Pruébalo. Y anda. Free trial. No, déjanos probar un mes y luego ya. Nada, no, tío. Esto que. Estas qué son es? mis reglas y aquí está. Eso es. Tío. Y, y es la forma de rentabilizarlo y, y de salir de esos problemas, ¿no? Porque al final si no. A día de hoy. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuáles son vuestros números? Pues mira, estamos en una facturación media de entre 40 y 50 mil. Un mes malo son 30 y pico mil euros. Un mes bueno, bueno, bueno, son 50 mil euros. ¿vale? Ay, vale. Muy bien. Uf. Es que nosotros gastamos también muy poco, también te digo. ¿eh? Eh, eh, nuestro gran caballo de batalla es el, el ingreso recurrente mensual. Claro. ¿Por qué? Porque es que prácticamente empezamos cada mes de 10 mil euros. Claro. Eh, no más. ¿Por qué? Porque... Sí, pero al final son informes puntuales porque yo he hecho un evento y te pago por el informe, ¿no? Eso es. ¿Quién es mi cliente recurrente? Agencias. Agencias de marketing que, como tienen muchos clientes, necesitan muchos informes para muchos clientes. Entonces no te compran uno, te compran un plan y hacen tantos informes como claro. quieran. ¿no? ¿Qué pasa? Que con nosotros no penalizamos la, la cancelación, con lo cual eh, tú puedes cancelar el plan cuando quieras, cuando quieras, y no te penalizamos. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que al principio nos volvíamos muy locos porque cancelaba muchísima gente. O sea, teníamos un funnel que era... Una locura, claro. Una locura. echar de la leche porque te contrato este mes, porque tengo tres eventos, los hago y, y me doy a baja. Es. De hecho, si tú eres un poco listo, eh, ves los, los precios de los planes y lo que incluyen y los informes y lo que incluyen. Y si vas a comprar varios informes, eh, aunque sean pocos, te sale mejor un plan que varios informes sueltos, yeah. porque en un plan tienes varios informes. Hay diferentes tipos sí. de productos, ¿no? Pero básicamente. Entonces hay gente que se compra un plan, hace sus cuatro informes y los cancela. También hay gente que yo he visto, y no me parece mal, y lo digo aquí, que compra informes a 20 euros en Tweetbinder y los vende luego a 200, claro. porque les da una pequeña capa de consultoría y tal y cual. Oye. Por mí, perfecto. Mientras aportes valor, no va a parecer claro, mal. Para ti es canal, es un canal de distribución. Al final, para el cliente, al final, a lo mejor no te tiene por qué conocer, pero el que es el especialista... Es... Eso es, eso es. Pero una cosa que hemos empezado a hacer, que lanzamos... Bueno, de hecho, no lo, no lo he dicho nadie, te lo digo a ti primero. Olé. Lo lanzamos en breve. Es nuestro, nuestra nueva plataforma de eventos. Entonces, Tweetbinder se ha quedado en lo siguiente. Plataforma de analítica de Twitter, también de Instagram, de hashtag en Instagram, digo eso en bajito porque es un producto más residual que, bueno, que lo vendemos muy, muy caro y se vende, ojo, ¿eh? o sea, un informe de Instagram te cuesta 200 euros, 219 euros y se vende, ¿eh? y se vende. Pero somos una plataforma de analítica de Twitter en el que tenemos muchísimo tráfico, muchísimos usuarios, muchísimos informes, eh, ojalá, o sea, tenemos un número de clientes muy aceptable, nos da de comer, nos da de comer muy bien. Pero luego tenemos los eventos. Los custom, esto ya los hemos quitado de la, de la mesa. Insisto, si nos los piden, rejonazo, paramos y los hacemos. Pero no, no quiero. Tenemos nuestra plataforma de eventos. TweetBinder tiene una tecnología, eh, como tiene muchas otras empresas, que te permite proyectar en una pantalla tweets y fotos de Instagram. Nosotros le damos, eh, esto es perdón, como si fuera un PowerPoint, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet foto de Instagram, foto de Twitter, tal... Aparte nosotros incorporamos los primeros que lo hicimos estadísticas número de tweets que vale el evento imagínate en un evento que ves pasar cinco tweets más una foto de Instagram más el número de tweets que lleva el evento más quiénes son los usuarios que más han tuiteado etcétera eso lo damos oye genial eso ya no es disruptivo. eso tampoco que, que hace falta que lo sea ¿eh? o sea eso factura muy bien nosotros vendemos cada evento eh, pues desde 500 a 1.500 euros. O sea, es un negocio de la pera. Pero los tenemos que hacer nosotros ahora mismo. Eh, yo tengo que hacerle el evento al cliente, tengo que hacerle todo. Eh, que me cuesta 10 segundos hacerlo. Me voy a dar en el fondo, lo pongo, pum, y lo tienes. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos sacado una plataforma que te permita a ti hacer el evento. Ya es otro negocio, son otros competidores. Te dirían, no vamos a crear una nueva sociedad todavía, pero vamos a crear una nueva marca. Lo vamos a sacar de Tweetbinder. Y va a ser... Una plataforma escalable en la que tú puedas crear tus eventos y en el que, ojo, proyectas tweets, genial, en el que proyectas fotos de Instagram, genial, y en el que proyectas información propia. ¿Qué es información propia? Mira, el 90% del contenido en redes sociales público lo genera Twitter, sin discusión, no hay discusión. ¿Qué pasa? Que hay gente en eventos que no tiene ni Twitter ni Instagram. Teniendo Twitter tienes mucho, pero... Hemos desarrollado una tecnología, que tampoco es una cosa súper eh, novedosa, pero una tecnología que te permite a ti enviar contenido desde una aplicación propia. Entonces, nosotros a cada, a cada creador de un evento le damos una URL en la que básicamente hay un formulario, un, un avatar que tú eliges o subes, un nombre, un email y un campo de texto. Le das a enviar y eso va por el mismo canal que van los tweets y que bueno, van las fotos de Instagram. Permites que gente que no tiene cuenta en redes sociales tu, tuitee, o como un tuiteo, pero en, esta, en este propio canal. Eso, es. Entonces tú imagínate el potencial que tiene esto. Por ejemplo, <risa> o en un evento o en un estadio, el, la aplicación de, no sé, el Atlético de Madrid, que tú desde esa aplicación puedas embeber nuestra tecnología para que sea desde esa aplicación que tú mandes fotos a la pantalla, al videomarcador de, de, del, del Wanda Metropolitano, por ejemplo, y ya que sea el Atlético de Madrid que controle ese contenido. En TweetBinder todo llega a un panel de moderación. Ese panel de moderación, eh, tú puedes filtrar ahí, pues cuando tienes muchos tweets, pues filtras. muéstrame únicamente los tweets de más de X seguidores, Este lo apruebo, esto no lo apruebo. Es una cosa muy completa, la verdad es que es muy, muy completa. Eh, nos hemos basado como si fuera una mesa de realización de vídeo. Bueno, es la pera. José Carlos, es la pera, yo estoy totalmente enamorado. Tengo pero, ganas de verla, aparte lo usaremos para nuestros eventos, que esas cosas pues, son eh, mucho. Ya, lo, ya, te, lo, ya, te, ya te diré, ya te diré. Vale, pero esto sí que gratis. He dicho que no gratis, pero esto, yo encantado que lo hagáis. Porque es que además eh, hay muchísima ciencia detrás de esto. Porque tú dices, ¿en qué orden muestras los tweets en pantalla? Bueno, pues según los modeles, pero claro, una cosa es el, el moderar los tweets, yo creo que es el refresco de la información, ¿eh? porque se te pueden colar ahí toda la información y acabar eh, teniendo 10.000 tweets por mostrar, 10.000 tweets nuevos, es una locura. Igualmente al contrario, cuando tienes pocos tweets y tienes que, que mostrarlos sin que se repitan mucho. Entonces nos hemos basado en una realización de vídeo como si fuera una realización de vídeo y es la pera y funciona de la pera. Nos ha pasado en eventos que de repente en pantalla gigante aparece un culo por decir yeah. una cosa que no tiene que aparecer. Eh, una cosa que no había, que no tenemos es un botón del pánico. Le das a un botón y automáticamente el, el wall se para, se acaba una foto tuya, a la que le hayas puesto, se para. Investigas qué ha pasado aquí. Claro, quitas el culo o lo que sea y ya pues, pues sigues. ¿no? Entonces Binder ahora es ambas patas. Ya te digo que esta plataforma sale en breve, va a salir con una marca nueva, saldrá con todo nuevo formará parte de, de Tweetbinder SL, la, la sociedad y, pero no estará desligado de la marca Tweetbinder será otra cosa, de hecho ahora también hemos hecho un rebranding de Tweetbinder hicimos uno en agosto, no nos gustó, hemos hecho ahora otro hemos ido a una consultora bastante mejor, a You Media que son muy buenos también, cobran lo suyo son los mejores, yo creo de los mejores que hay en España y les hemos dicho, oye queremos un rebranding guay. Hemos hecho unas sesiones con ellos de quiénes somos, qué queremos ser y tal. Sí. Es típica empresa que, que no te da alternativas. Te dice, esta es tu marca. O te gusta o no te gusta. Pero esto es lo que me habéis dicho que sois. Y nos ha hecho una marca que es La pera La lanzamos, ya te digo, también en breve. Pues a esa empresa le vamos a dar los eventos ya para que haga lo que quiera. Incluso que se busque un nombre. ¿Vale? Porque es que... Y, y, y desde ahí que lo peten. Tenemos el producto eh, Twitter Analytics que nos funciona de maravilla y que nos da de comer. Yo quiero empezar a crecer y a escalar por ahí. ¿Por qué? Porque esa plataforma te va a permitir crear tus eventos eh, gratuitamente también, que tú puedas eh, mostrar los tweets en pantalla de manera limitada y si pagas, pues ya sin límites no y con todo tipo de, de cosas. Y yo te digo que, o sea, estoy con una ilusión tremenda porque... Eh, a ver, en eventos los tenemos que crear nosotros. ¿Qué facturamos al año en eventos nosotros? ¿Qué te diría? ¿70.000 euros? ¿Facturaremos una cosa así? Eh, pero, o sea, mucho muchos son eventos más recurrentes o de gente de agencias que han hecho eventos con nosotros y no es una cosa escalable. Con esta plataforma sí que va a ser claro, escalado y el mercado de los eventos es brutal, hay un mogollón de eventos en, en todo el mundo y aparte casi todo el mundo a día de hoy tenemos algo, cuando haces un evento utilizas algún, quieres utilizar al menos algún tipo de video wall, porque eso es, porque eso buscas es. que la gente se anime a participar en la conversación. Eso es, eso es y aparte yo no, no quiero inversores de ningún tipo, ¿eh? Eh. De maldad, no queremos. Eh, y esa, esa, eh, tuvimos un consejo de administración en Twitbinder hace poco, en el que están los, los. Aunque son muy minoritarios, pero está la gente de clave mayor que nos ayuda muchísimo. Y presenté este nuevo tema de eventos y, y fliparon. Fliparon. O sea, fliparon. Flipan. Es, es que de verdad está muy bien. Está muy bien. Mola, eh, mola. Cuando tengas los eventos, todavía es amigos de Carlos que lo ponemos y es que es la pera. Te ve ilusión, a no, eso mola. Cuando, sí. cuando coges así con algo nuevo, ilusión. Hemos dado un repaso de la leche a Tweetbinder. Yo te quiero hacer una pregunta, eh, que siempre a posteriori se ven las cosas de otra forma. ¿Hay algo de lo que hayas hecho en Tweetbinder que digas, mira, si, eh, si volviera a pasar por ahí, no lo volvería a hacer? Sí, sí, sí, sí. Puf. Joder, ¿cuánto dura esto? Porque es que... Si quieres las la dos o tres cosas más, más gordas que dices, mira, esto sí que sí que sí, lo hice y, y a día de hoy me parece una locura. Mira, eh... No, no hay que darle nada gratis al que te lo pida. Nunca, nunca. Yo digo siempre que eh, me gustan las fruterías porque, uno, voy y compro y, dos, no me atrevería nunca a ir a un frutero y decirle, oye, mmm, si me das dos kiwis, te doy visibilidad en redes sociales. No se me ocurría. Pero lo hemos hecho. Hemos A gente que nos han prometido visibilidad le, y nos siguen pidiendo mucha gente, ¿eh? les hemos dado cosas, informes, y no han vuelto a aparecer. Eso yo lo quitaría. Y luego otro, eh, tirar por software nativo cuando tienes la web y es que es que no tiene ningún sentido es que no, no sé cómo he podido cometer yo ese fallo. Claro, es que yo no tenía ni idea, por mucho que, que yo en 2004 creara mi propia empresa Inmonet y ya tuviera experiencia como emprendedor, realmente no sabía muchas cosas y el, el lechón fue muy gordo. A mí me gusta que lo has dicho antes, ese momento de reflexión, ya entrada a en la empresa en la que uno se... da la... A mí me ha pasado varias veces en mi vida uh -huh. de darte cuenta, decir Tío, sé mucho menos de lo que yo me creo. Y de hecho, yo creo que, que la yo, en mi caso, la mayor de las cagadas que, que he podido cometer ha sido, por en momentos determinados, creer que sabía más sí. de lo que realmente sabía. Sí, de y, y, y de hecho, yo, yo creo para mí la reflexión es: todo, hay que ponerlo todo en continuo cu cuestión, ¿no? hay que cuestionarlo todo. Porque mm. lo que alguna vez no te ha funcionado a ti, a otros le puede funcionar por el momento, por todo. O sea, es que al final el desarrollo del conocimiento está guay. Pero es relativo, ¿no? Es, ¿no? No vale, le he pasado por ahí ya me lo sé, ¿no? O sea, a lo mejor sí. esa historia la repites y no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo. Además, tú fíjate el, el vértigo que es. O sea, eh, es un, un, un ejercicio de honestidad muy duro el darte cuenta y el pensar que no sabes las cosas, pero cuando van, van mal, ves el cierre de la empresa en el horizonte, te das cuenta que no sabes, dices, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Eh, de verdad, o sea. ¿Dónde he hecho el currículum? Y que es, es, un vértigo, es un vértigo muy peligroso. Muy peligroso porque te nubla. Y al final, soy consciente que hay muchas cosas que no sé, pero también hay muchas cosas que sé y que no me di cuenta que sé muchas veces. ¿eh? Y a veces cuando ves las cosas en perspectiva dices, a ver, no, esto yo no lo haría así, lo haría de otra manera, porque ahora ya sé cómo claro. hacen las cosas. ¿eh? Yo te digo, en estos años que hemos aprendido, bueno, que voy a contar a ti también, y, es y que... nos entrampamos muchas veces, ¿no? Con esa visión, no, pero tal... Hay una cosa también que vas contando antes de, de Antena, que me parece relevante con, con tu historia, que, que me has dicho, yo siempre he sabido que la calle no me iba a quedar en el sentido de, oye, pues, pues es tu madre que te ha, te ha podido acoger pues eh, la familia de, de, de tu mujer indonesia pues, eh, pues ha podido ir tu mujer con, con, por ahí y lo cuento también porque, porque pues, bueno, yo cuando contaba la historia de, de Bresys, pues también hay veces que, te, que al final no sale bien, tenemos mucha suerte en lo que estamos en digital de, de, de más o menos estar en un sector donde hay, hay dinero y se mueven cosas y tener las vidas más o menos resueltas, pero también porque si hay alguien que nos está escuchando y no tiene un cierto mínimo, tú lo has dicho, ¿no? Tú Empezaste con unos ahorros, venías de un cierto puesto, pero que que hay que, cada uno tiene que medir mucho hasta dónde se la puede jugar. A mí me da mucho miedo que, que la gente entienda eso de no, yo me puedo. Bueno, yo siempre me he superado en, en mi capacidad de riesgo, pero me ha pasado lo mismo. Yo sé que tengo a mi madre ahí en el pueblo en Galicia y, y a muy malas me va a coger con los brazos abiertos. sí Claro, pero fíjate. ¿De qué estamos hablando? Que al final vamos a eventos, tenemos el último iPad, el último no sé qué, y nos planteamos que tranquilo, Javi, tranquilo, José Carlos, que no vas a estar en la calle. ¿Sabes? Fíjate hasta, hasta qué punto hemos llegado. estamos ya en la acantilado y dices, bueno, pero por lo menos una cama voy a tener, ¿sabes? Porque gracias a Dios tenemos a nuestra madre. O sea, es que. Ahora que has comentado el tema de Brainsys, yo, yo cuando escuché vuestro podcast de Brainsys, eh, lo escuché con varias fases, pero iba como rebobinando. Cuando me, estaba haciendo otras cosas, cuando me daba cuenta que igual se me había ido el hilo, volvía otra vez. Para mí, José Carlos, fue, ya te lo he dicho antes, fue impresionante. Una cosa que era dolorosa de oír, pero muy, muy instructiva, como cuando cerrasteis Brainsys. Y yo, es lo, y no te digo, te digo totalmente en serio, de lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo. ¿eh? Y, y sé que no... ¿Lo grabasteis en esta mesa, entiendo? El podcast. No, lo, ah. lo, lo grabamos en otra, en, en Pozuelo, en la, ah. en la última oficina de. de no, Brevese, claro. Pero fue muy, fue muy parecido. Sí. A esta. Es que eso, eh, yo creo que cualquier persona debería escucharlo. Son dos horas, ¿cuánto? Es, es muy largo. Pero, pero refleja historias pues como la que has contado tú mm. hoy, que, que yo estoy. Después de toda la historia que has contado, genio, estoy encantadísimo y me alegro mogollón de que hayas remontado. Y, y todos los planes que tenéis, pero que las historias por lo general de las empresas son, son duras, ¿no? Que, que yo creo que lo que hace falta un poco que la gente se, se dé cuenta, que es muy complicado, pero que cada uno tiene que poner ahí el sentido común del riesgo y de gestionar sus situaciones. Tú, joder, a, a mí cuando has dices tú con mujer, con dos hijas te has asumido niveles de riesgo pues, bastante fuertes, pero que, que no todo el mundo tiene por yeah. qué estar dispuesto a asumirlos. No, no, tal cual. Mira, ahí estoy totalmente de acuerdo. Y al final, yo, yo miro atrás, han pasado únicamente seis años o siete años desde que TweetBinder vio la luz en abril de 2013, de Tweet Categoría para iPad ni, ni me acuerdo. ¿no? Al final, ya son años, pero es que yo creo que ha sido toda mi vida. Yo lo veo como si fuera toda mi vida. O sea, del diario, de veo 7 ya ni me acuerdo, de Inmonet. Eh, hablábamos antes de lo del fútbol en Estados Unidos y, y yo lo veía, pero como, como si fuera una historia que me han contado a mí. ¿sabes? Para mí estos últimos siete años lo han sido, han sido todo. Yo te digo que eh, no, no he sido tan feliz profesionalmente en mi vida y he trabajado muchísimo. Fíjate que eh, hemos escalado hasta tal punto el, el el, el producto que si ahora nos fuéramos todos de convención tres días, no pasaría nada, no, no se contestarían los emails pero la gente que un informe lo compra lo tiene, sí, pero es que antes o sea cuando tú comprabas ciertos informes, nos llegaba un email Entonces, nosotros hacíamos el informe y se lo enviábamos al cliente claro, te pilla eso a las dos de la tarde, una tarde trabajando, ningún problema, lo haces en un minuto y lo, y lo tienes ya Claro, pero ¿qué pasa con California, Colombia, etcétera? Que estás tú dormido, yo estaba haciendo informes en, a la una de la mañana, pero no te, o sea, los informes que más había que hacer eran los históricos. Entonces, informes históricos de Twitter. Yo tenía que hacerlos manualmente porque la API de Twitter es muy cara, entonces había que abrir el grifo con cuentagotas, ¿no? No podíamos dejar que la gente analizara la, la palabra Bitcoin, por ejemplo, y que nos cobraran. No te exagero, igual 20.000 euros por el informe de Twitter cuando nosotros cobramos 200. Y entonces, eh, eh, la frase de estar con mi mujer viendo una serie o con lo que sea y darle al pause ahí, no, es que ha entrado un histórico, eh, ha entrado un histórico. Por un lado es guay 200 euros, mi mujer, que... El, Bastante paciencia tiene la pobre. Y dice, ¿qué? Okay, otro histórico, otro histórico. Y yo, claro, son 200 euros. Le digo, es que son como 70 descargas o más de la mierda aplicación que teníamos de, de tweet category para iPad, ¿no? En un segundo. Claro, eh, yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho. Ahora los históricos, todo tipo de informes se hacen solos. Y esto autónomo. Y me encuentro un poco como. ¿Sabes el capítulo de Simpson cuando Homer va a trabajar con Jack Scorpio? que marche está en casa, va a regar las plantas, se riegan solas, va a hacer... y está todo hecho en la casa automática, pues estoy un poco igual. Entonces digo, Joder, y muchos días, a las 11 de la mañana, digo, pues me voy al gimnasio. O, oye, hoy vamos a comer por ahí o lo que sea, ¿sabes? De decir, oye, es que las cosas se están haciendo bien y se, se están haciendo solas, pero no siempre ha sido así. Y yo te decía que es el mejor momento de mi vida profesional, con mucho y con mucha diferencia, pero gracias a que la gente que tengo alrededor me ha aguantado, eh que yo tenía que parar mi vida personal para hacer estos informes, por ejemplo, yo estaba en una en una despedida de soltero en Zaragoza, desde el móvil de un colega, haciendo un informe de estos y escribiendo el email al tío de tal manera que pareciera que es un mensaje automático y yo me lo, lo he hecho y ha funcionado o sea, decir, hasta ese punto he estado yo haciendo haciendo informes de Twitter y digo gracias a Dios ahora no, no los hago más y, y la verdad es que me ha sido un repaso este sí hay muchas cosas que no había contado y, y, y muchas que nos hemos dejado ¿eh? pero pero me dices o sea cosas que no que no volvería a hacer yo te podría dar un, un listado muy muy muy largo pero en la que te he dicho de, de lo gratis y eh, tal. Esa me parece a mí me parece muy buen aprendizaje. Casi nunca a mí me ha pasado lo mismo. Nunca me ha venido algo de alguien que me ha pedido algo gratis. Sí, verdad, otra, sí. otra cosa es que lo des tú, ¿no? Pues que tú a alguien en concreto le hagas un favor, pero proactivamente, que luego sí que tal. Eso pero es. si alguien te viene pidiendo algo gratis, esa persona no está dispuesta a pagar. Nada, no, eso es, eso es. Y de hecho decía uno de tus invitados decía que si ¿cómo dice? que si alguien te pide algo gratis o no está dispuesto a pagar por ello el problema que le solucionas tampoco es tan grande. ¿no? Eso decía el, de Javi, el último que estuvo aquí. Eh, que no. Carlos Iglesias seguramente. Errarlo. Carlos Iglesias, eso es. Me, me, eso me llamó mucha atención sí sí sí es que es que es así y hay que te, hay que tenerlo claro ya para acabar ¿no? vamos vamos a acabar ya llevamos una, una hora y diez porque Joder, la historia con... es súper apasionante pero pero para acabar saca un tema y, y es un tema que me parece muy relevante porque hay mucha gente que me lo pregunta muchas veces y es el, el emprender desde provincias y ellos de provincias con todo el cariño del mundo mi familia es de galicia para mí eso es, es provincia no es fuera de madrid barcelona valencia no o mejor que son los hubs más tecnológicos y, y demás y emprendedores de provincias tienes sus puntos positivos y sus puntos negativos. ¿Cuáles son tus aprendizajes o, o qué cosas has hecho de menos o qué cosas le ves de ventajas? Sobre todo orientados a, a, a la gente que esté pensando en emprender desde cualquier, desde como tú, ¿no? desde Logroño, de cualquier lado. ¿Merece la pena? ¿no? Te des, tú si volvieras a empezar, ¿te desplazarías a otro sitio? ¿Cómo lo harías? Es, es, un, es un tema muy bueno. Yo siempre digo... Uh, un poco al margen plan gracioso, que para mí Barcelona y Madrid también son provincias. Ya, eh, sí, les, sí. les, digo, les digo, mucha gente de Madrid es que se verdad, pican ¿verdad? muchísimo. Son provincias también. O sea, ¿Qué ocurre? Que eh, al comienzo estar en Madrid mola, porque el ecosistema aquí tienes mucho dinero, tienes mucha gente, tienes muchos eventos, está muy bien. Pero eh, si tú quieres de verdad crear una startup que escale, tendrías que no salir de la oficina... Eh, en, en toda la jornada, por así decirlo. Eh, yo, cuando estoy buscando inversión para TweetBinder, me ya, tío, me pateé todos los fondos de, de aquí. De hecho, con Kibo, que, que voy a ver una charla de Aquilino Peña, dentro de poco, con Kibo estuve a punto de cerrar algo. Tuve como tres, cuatro reuniones con, con ellos y fue lo único que me hizo un poco de caso eh, en el follow-on que se llama, ¿no? que me siguieron dando haciendo preguntas. El resto... Pff, yo estaba aquí con todos con todos los, los esto. entonces, claro, yo tenía que venir aquí yo tenía que venir aquí desde, Na, desde Navarra en el tren de las seis y media de la muerte que ese no te lo recomiendo ya no hago eso, ya me vengo un día antes a la reunión, porque yo paso a coger el tren de las seis y media de la mañana pero el, el hecho de al principio estar en un ecosistema chulo como puede ser Madrid o como Barcelona ayuda mucho más, sobre todo te sientes como más arropado en, en Navarra hay startups muy buenas, muy, muy buenas, que se han hecho cosas muy, muy interesantes. El gobierno ayuda al desarrollo de I +D, ayuda, y todos estos desarrollos que hacemos se consideran en I +D. Pero yo eh, nunca me he fijado ni en los gobiernos, ni en las ayudas, ni en nada, nunca me he enfocado a eso. Las he pedido, he estado con Sodena, he estado con Enisa, les he devuelto los préstamos, han hecho negocios genial y siempre les estaré agradecido pero no, no, nunca me he focalizado en ello, no, no, nunca ha sido un, un fin el llegar a un Enisa o el llegar a un Sodena, porque claro, es una cosa muy atractiva, porque no tienes que devolverlo, y que esto que, que se me entienda bien, si no lo puedes devolver no te quitan la casa. Ahí está, uh -huh. o sea, te da una, una cierta tranquilidad de, de que vas a poder seguir con tu vida si las cosas salen muy mal. Eso es, que al final la financiación bancaria es igual un poco más rápida, pero es que no... Si, te, si la no puedes devolver estampo, pues te quitan lo que has puesto de garantía. ¿no? Pero ya te digo, al principio yo sí que ecosistemas como Madrid y Barcelona me parecen más interesantes, te sientes muy, muy arropado. El talento... Eh, es Yo creo que hay más talento disponible en ciudades grandes, también hay más competencia para ese talento, está claro, eh, pero también... Eh, el talento que hay en Navarra o en cualquier provincia fuera de Mario Barcelona está muy atraído. Sí. Claro. Me decía uno de la Universidad Pública de Navarra, un profesor, me decía de la Ingeniería de Informática, que hemos tenido becarios, y de hecho algunos los hemos contratado, me decía que tienen problemas para que los mejores alumnos acaben la carrera. Porque, claro, eh, tienen ofertas de repente de un y me invento, eh, Cabify, jo Jovan Talent, que les han metido una millonada. Que están contratando talento y de repente te encuentras con 21 años, eh, con dos mil y pico euros netos, netos al mes, en Madrid. Joder. O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo compites con eso, no? ¿Cómo compites con eso? Desde, desde Pamplona. Y dice es que no, es que no. O sea, en Pamplona es que. En Pamplona hay un teatro, dos teatros aquí tienes dos teatros en cada manzana, el cine, en la... Madrid no, no es comparable a nivel de ocio para un chaval o una chavala de, de esa edad que se lo pasa aquí bien, ¿no? entonces es chungo, es muy chungo encontrar gente de, de dispuesta, de hecho ahora mismo todos los que estamos en la empresa somos de Pamplona, pero es yo creo que es el punto a favor. Yo, por ejemplo, de acuerdo cuando entrevistaba a Miguel Ángel de Red Carado que decía que él, ellos lo que habían hecho mucho es buscar a gente de, de Logroño por el mundo. Sí. Es decir, y traerlos para, para allá. no Es decir, oye, ¿quién puede querer currar a lo mejor ahí? Pues a lo mejor un chaval de 20 años en Madrid. No, a lo mejor alguien de 30 y pico que es de ahí y que está hasta la análisis porque Madrid satura y Barcelona. O sea, todas las ciudades grandes saturan. Yo creo que ahí, ahí esa la... puede ser un, un polo. Sí. sí. Bueno, ese podcast.. Todo muy bien también el de Red Karaoke ese lo escuché eh, la, historia, la historia de Red Karaoke yo la seguí muy de cerca porque el eh, clave mayor fue de los primeros inversores en, en Red Karaoke ese la eh, de tú no que sí, hizo sí. toda la historia de Red Karaoke los publishers todo esto ese me, me, me lo escuché Oye, también encima de ahí que, que salen varias cosas ahí de, de la barra He salido cosas muy potentes sí, sí a, fíjate eh, al final Tú vienes a Madrid y cualquiera pasa por el IES, que es Universidad de San Navarra. En todas las cúpulas directivas hay muchos navarros. En medios de comunicación está lleno de navarros. Y si no, han estudiado en la Universidad de San Navarra. Y, por ejemplo, yo cuando estuve en bo 7 en unidad editorial, la cantidad de gente de Pamplona que me vino a mí... Ahora, el director de Telemadrid de informativos, Jhonari Cimuño, ex 7 es de Pamplona, por ejemplo. Y digo, joder, ¿qué pasa aquí en, en Madrid? Pero claro, luego tú te fijas porque son de Pamplona, pero es que hay otro de Cuenca, en todos los consejos de la gente de Cuenca, otro de, de Coruña. Entonces, esta ciudad tiene... Eh, o sea, esta ciudad tiene muchas cosas buenas. Yo te, Cuando me decías lo del de talento, ciudad... Yo a veces vengo a Madrid únicamente a desintoxicarme un poco. Eh, a pues eso, a un evento chulo o a estar con, con empresas, pero ya ni para venderles, clientes para hablar con ellos… Para inspirarte ah. un poco, salir… Sí, eso sí. es, eso es. Esa, a mí esta ciudad, cada vez que vengo y abro la ventana de, de, de donde yo duerma y veo todos los tejados de Madrid, todo esto a mí me parece impresionante eso. Pues nada, que venga más por aquí, vamos a ir acabando ya y, y te cito, yo qué sé, dentro de un año, año y a pico, ver. a ver qué tal va esta parte de eventos, que seguro que lo, que lo petáis. Yo solo espero ahora que, pues, que Tweetbinder y, y la nueva marca lo único que hagan ya es crecer, que habéis dejado por atrás muchos años duros. Y me mola verte con esta sonrisa que tienes y la ilusión que tienes después de bregar estos años con toda esta dureza. Sí, y sí. sobre todo muchísimas gracias por pues, compartir las cosas como son, que, que yo creo que también inspira a mucha gente, que los caminos son duros, pero todo, también se puede. Sí, muchísimas gracias a, a ti, eh, José Carlos. Y quiero cerrar el tema este con otra vez invitar a la gente, de verdad te lo digo, ¿eh? Que, que escuché el podcast de Brainsys, no quiero ser pesado, pero me pareció impresionante, tío. Nada, nada, vale, si alguien puede aprender algo de ahí, genial. Y seguro que de aquí aprenden muchísimo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Naster no fue un fracaso. Cambié la industria de la música para mejor y para siempre. Puede que no haya sido un buen negocio, pero dio por culo a mucha gente. ¿Y no era eso de lo que se trataba FaceMask. Me tienen miedo, amigo, y te van a tener miedo a ti. Lo que quieren los Venture Capital es decir, buena idea, chico, pero los adultos ya la gestionaremos desde aquí. Pero esta vez no será así. Este es nuestro momento. Esta vez les entregarás una tarjeta de presentación que diga, yo soy el CEO, perra. Eso es lo que quiero para ti. Sí, le hablaba a Sean Parker, fundador de Napster, a Mark Zuckerberg en los inicios de Facebook. O al menos así lo refleja la película La Red Social, que ya sabéis luego cómo cuentan las cosas las películas. Más allá del exceso de testosterona, este diálogo demuestra que muchas veces las ideas sobreviven a las empresas y consiguen generar un impacto a la sociedad que es difícil de medir hasta unos años después. Muchísimas gracias a Javier Abrego por compartir con nosotros su brutal historia donde ha corrido multitud de riesgos en búsqueda de un sueño. Me alegro la verdad que muchísimo por Javier por poder estar ahora viviendo un momento tan dulce para su empresa y para él mismo. Pero tú que nos estás escuchando, recuerda que muchos que han vivido situaciones similares pues no contarán nunca su historia porque se han quedado por el camino. Así que siempre hay que ser conscientes de los riesgos que uno está tomando.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 los 6 grados de separación no significan que todo el mundo esté conectado a cualquier otra persona en solo 6 pasos. Lo que significa es que un grupo pequeño de personas están conectados con todo el mundo en apenas 6 pasos, y el resto estamos conectados al mundo a través de esas personas especiales.